...en qué consiste el departamento de orientación, cuáles son sus funciones, cuáles son sus miembros... ...y también unos pocos comentarios sobre qué no es el departamento de orientación. Empecemos por el principio. En todo centro educativo queremos conseguir que un alumnado eh, que acude al centro... ...sin unas competencias, después de un proceso eh, llevado a cabo por el profesorado llegue a un momento en el que ha adquirido esas competencias, eh, competencias lingüísticas, competencias matemáticas, sociales, etcétera. Para ello el profesorado normalmente tiene esa idea que vemos que consiste en que le explican esos conocimientos y el alumnado los adquiere sin más. Por desgracia, algunas veces esto no funciona así. Entonces, en el departamento de orientación colabora con otros profesores, otras profesoras eh, y un orientador, que es una persona, con, en principio con una formación más específica en ese asunto, y entre todos discurren unas ideas alternativas para conseguir ese objetivo que pretendíamos al principio, de que la alumna adquiera esas competencias. Todo esto se desarrolla dentro del centro escolar, tratando de evitar esta situación en la que se suspende. Fuera del centro contamos también con los recursos de la familia, los servicios de salud y los servicios de educación social. Algunos de ellos nos aportan información, eh, la familia nos aporta información familiar, los servicios de salud nos aportan los diagnósticos pedagógicos, y aquí es donde quiero comentar lo que no es el departamento de orientación, no es el sitio donde se produce el diagnóstico clínico sino que esto se produce en el servicio de salud. Obviamente es una información muy útil para que el departamento realice su función de diseñar estrategias para superar las dificultades de aprendizaje. Espero haber clarificado lo que es un departamento de orientación. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.